Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en una review bastante pero bastante buena para mí, Ya que hoy les voy a traer eh, mi addon de martillos que pues la verdad me ha costado un poco hacerlo Espero que a ustedes también les guste porque la verdad desde el último video que subí Que también es un addon de martillos pues dije por qué no hacer mi propio addon de martillos Y pues aquí se los traigo chicos eh, eh, mi addon eh, tiene en total 11 martillos que vamos a ver más adelante y este video más que nada lo hago para explicar cómo es su funcionamiento, sus crafteos y todo eso ya que me he puesto en contacto con, algo, con algunos youtubers que también quieren subir el addon y pues este es un video más que nada pues para explicar y para que ellos sepan pues más o menos de qué va el addon así que sin más chicos eh, los saludos del video estarán apareciendo en pantalla Y ahora sí, comenzamos Bueno chicos, pues ya estamos aquí en primera persona Y antes que nada, pues recordarles que los mods de juego experimental que tienen que tener activados son los siguientes Para que el addon funcione perfectamente Antes que nada chicos, decirles que... Para craftear todos estos martillos que están viendo acá atrás, necesitaremos una mesa de crafteo personalizada Que van, van a ver más adelante Que es esta de aquí Que como ven, pues es un modelo 3D de una mesa de crafteo, pues, es casi idéntica a esta de acá Pero pues el modelo que le hice, pues, tiene aquí una gema que hay en el lado, ni un martillo Y si nosotros le damos clic derecho o le damos un toque como en la mesa de crafteo normal Va a aparecer aquí el Hammer table que es para hacer todos los martillos. Si yo por ejemplo me cambio ahora sí a Game Mode S, que es Supervivencia, pues aquí van, si yo pongo aquí, van a estar todos los craftados de los martillos, como ven. Y también otra cosa es que vamos a necesitar el trunk Stick, que es un palo que su traducción es, al español sería Palo de Madera o Palo de Tronco, que pues se hará con dos troncos de roble que va a servir para hacer los martillos. Ya que pues es una... Es como un poco más de dificultad para obtener los martillos y que no sea tan fácil a la hora de conseguirlos. Ahora sí chicos, pues continuamos con... con lo normal. Primero, tenemos aquí al martillo de madera, que tiene una durabilidad de 3, o sea, puedes usarlo 3 veces y hace un daño de 4. Este martillo que tenemos por acá, pues es... es... Pues no es tan funcional que digamos, o sea, no es tan... Cheto como los demás Solo picará dos bloques hacia abajo O dos bloques hacia el frente Con el simple hecho de hacer shift Y, y darle clic derecho Mantener presionada la pantalla Pues ahí ya estaría funcionando perfectamente Si yo bajo otro poco más eh, y, y pico hacia el frente van, van a ver que solo son dos Y un ratio de, de tres bloques Por cada lado Y en cambio Si yo voy por acá y saco el martillo de piedra. Continuando con el martillo de piedra. Pues este tendrá una durabilidad de 4. Y resistirá y tendrá 6 de daño. Que la verdad al momento de cambiarlo. Pues este hará 6. Podrá durar 6 veces. yo por ejemplo ahorita me cambio a survival. Y voy por ejemplo aquí a esta mina que hay por aquí. Si yo por ejemplo me cambio acá. Me cambio a survival. Voy a utilizarlo las 6 veces. Una... 2, 3, 4, 5 y 6 veces, y como ven, pues el martillo desaparece, pues ya se acabó la durabilidad. Y pues ahora sí, como ya verificaron que si es, que sí funciona a la perfección, vamos a continuar con los demás martillos. Continuando, chicos, con el martillo de Iron, tendrá una durabilidad de 6, de 6 usadas, un, un daño de 7, pero en cambio al martillo de roca, pues este tendrá una expansión, se podría decir así, de, si no me equivoco, son 10, no, no, no, no son 10, sino que son 6 bloques, 6 bloques hacia el frente, si no me equivoco. Si yo, por ejemplo, ahorita es, hago así, found. Va a picar 6 bloques hacia abajo 3, 4, 5, 6, sí Son 6, ¿no? Sí, chicos, son 6 bloques Que tiene el martillo de Iron, si no me equivoco Pues eh, estoy un poco confundido, chicos Porque al momento de crear el addon y crear este mundo al, Después de un rato, cambié un poco el, Modifiqué los martillos para, Porque pues, me parecía un poco raro La durabilidad de cada uno y, y pues el ratio que tenían Así que lo modifiqué, así que pues vamos a descubrirlo más adelante, así, tal como está. Voy a quitarme, por ejemplo, ahorita los elementos que tengo ahora. Y ahora pasemos con el martillo de... El gold hammer, o sea, el martillo de oro. Que este tendrá una durabilidad de 5. Porque ya saben que el oro pues, en Minecraft no es tan bueno. Una durabilidad de 5 veces. Un daño de 6. Y si no me equivoco, este va a picar el mismo ratio. O va a picar uno más, pero pues... Eso sería todo. Si yo bajo por ejemplo aquí y hago aquí así, pound, como ven pues va a picar 5 bloques y no 6 como el martillo de, de Iron Y pues no está tan, tan factible utilizar este martillo Yo les recomiendo más el de Cobalto que vamos a ver más adelante Y sí pues continuemos con el martillo de Diamante que tenemos por aquí Que este martillo pues va a tener una durabilidad de 10, va a ser usado solo 10 veces Y ustedes dirán que es muy poco, pero no porque ahorita van a ver la funcionalidad y pues todo lo que trae. Primero, eh, también hace un daño de 10. O sea que también estos addons funcionan como armas. Porque si yo por ejemplo entro aquí a la mesa, al apartado de creativo. Y, y voy aquí a donde están todos los hammers. Como ven por ejemplo este hace 4, como les dije. Este 6, 8, 9 y cada uno varía. Aquí tenemos el de Daimon que hace 10 de daño. pero Pues para, para que verifiquen. Y por ejemplo si yo ahorita voy otra vez a la mina. Vamos a ver que este, si no me equivoco, si no me equivoco, este lo dejé en 10, en 10 bloques. A ver si yo, por ejemplo, me voy por aquí, pico, Iban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloques. 10 bloques hacia el frente, pues está bastante bien como para, para usar este ado, este martillo, quise decir, perdón, que nos sé hablar. Y pues, la verdad es que para tener 10 usos está bastante bueno, Puede que esté un poco chetado, ya que usar pues 10 bloques hacia el frente y que dure 10 veces, pues también tiene su su dificultad, se podría decir así. Ahora sí, chicos, continuemos con el siguiente martillo. Déjenme me quito esto. Y sería el martillo de Netherite. El martillo de Netherite lo tenemos por acá. Y este funciona igual que todos. Y algo que también se me eh, olvidó decir con el de Diamond, es que si nosotros, por ejemplo, estamos en Survival... Y digamos que vamos a bajar, como saben, pues 10 bloques hacia abajo nos va a hacer un daño. Y pues nos vamos a partir las piernas en pocas palabras. Pero si nosotros le damos hacia abajo y le damos el clic derecho, nos va a dar caída de pluma hasta que lleguemos al suelo. Que son 3 o 5 segundos si no me equivoco. Y pues así disminu de disminuiremos el daño de caída, perdón, que no sé hablar, como les digo. Y otra cosa que pues al final terminé descubriendo con, con mi amigo. Fue que si por ejemplo yo estoy en peligro, yo me lanzo, digamos que es, esto es una montaña, y yo shifteo y le doy clic derecho, y me puedo salvar. Es como un martillo drop, casi como hacer el water drop, pero con el martillo, ya que al caer podemos hacer así y nos va a dar el efecto de caída de pluma y vamos a disminuir el daño de caída. Así que eso es una pequeña curiosidad. Ahora sí chicos, continuamos con los demás. Ahora sí chicos, continuemos con el martillo de Netherite este de aquí va a tener un daño de 12 si no me equivoco y su durabilidad sería de 14 veces y nos iba a picar en un ratio de por ahí unos 14 bloques si no me equivoco vamos a probarlo en la mina que tenemos por acá ah, Si yo por ejemplo lo uso como, como ven van a picar 2 4 6 8 10 12 14 14 bloques hacia el frente pues está bastante bien como para este martillo Y pues también un bug Que eh, quiero aclararlo antes de que haya problemas Es que si nosotros estamos en survival Y lo utilizamos En vez de darle clic derecho O mantener presionada la pantalla en Android eh, Picamos así normal Pues va a ser el mismo efecto Solo que no nos va a dar la caída de pluma Así que Pues si ustedes quieren eh, aprovecharse del bug Ahí está pero les va a terminar haciendo daño y podrían hasta llegar a morir Así que yo no se los recomiendo y solo es la curiosidad para que no me digan que es un error Porque ya se los estoy avisando de antemano Ahora sí chicos, continuemos con los demás martillos Bueno chicos, continuando con el, el martillo de cuarzo que tenemos por aquí Que tiene un diseño bastante bonito Pues este martillo va a tener una durabilidad de 12 Va a ser usado 12 veces y tiene un daño de 9 No es tan bueno en ataque Pero es un poco bueno en durabilidad Hay que decirlo también Para ser de cuarzo Ahora vamos a ir a probarlo por aquí a la mina Tengo por aquí Y si no me equivoco El de cuarzo tiene una profundidad De unos 12 bloques Si no me equivoco Vamos a probarlo Si no me equivoco 2, 4, 6, 8, 10 11, 11 bloques Sí, sí, son 11 bloques, perdón, me equivoqué. Y pues aquí te tendríamos el martillo de lo que vendría siendo el cuarzo. No, no, es muy, no es muy bueno en ataque, pero la verdad es que sí es muy bueno y recomendado para salir a minar. Ahora sí, chicos, pues ya terminamos con los martillos que vendrían siendo de los ores vanilla. O sea, los que encontramos en Minecraft. Y ahora vamos a pasar por algunos ores, que son cuatro, que he añadido que a mí me han parecido bastante bonitos y que en futuras actualizaciones traeré más. Traeré también armaduras que se puedan craftear con los nuevos minerales que traiga y también puede que agregue más, más bloques. Así que estén atentos y espero que también les guste. Ahora sí chicos, continuamos con los martillos. Ahora sí chicos, continuando con mis ores, los ores no son míos porque la verdad es que pues ya hay muchos addons que los tienen pero pues, no, no tienen derecho público, o sea son de derecho público ya que son pues ores que existen en la vida real y pues no pueden decir que son de ellos. Eh, vamos a pasar con el bronce que tenemos por aquí, el bronce ore que podemos encontrar en las minas y va a tener... Un radio de aparición pues de bastante. El ruby se va a generar normal. El jade eh, pocas veces. Y el cobalto muy pocas veces. Ya van a ver por qué. Teniendo aquí el bronce hammer. Que hace 6 de daño y tiene una durabilidad de 5 veces. Pues vamos a ir a probarlo por aquí a la mina. Para que vean que, que es bastante bueno. Si yo por ejemplo pico aquí. Como ven va a, va a picar un radio de 5 bloques. Que está bastante bien para hacer un martillo de bronce. Ya saben que el bronce tampoco es que sea un material que yo diga. Uff va a servir bastante. Pero bueno. Ahí lo tienen. Y pues espero que también les guste. Y no, y no lo critiquen por ser solo de bronce. Tenemos por aquí el de rubí. El de rubí nos hará 8 de daño si no me equivoco. Eh, tiene una durabilidad de 7 como ven aquí arriba. Y vamos a ir a probarlo también para que vean que... Que funcionan todos, todos a la perfección. Yo, por ejemplo, ahora mino por aquí. Va a picar 6 o 7, si no me equivoco. 3, 6 y 7. 7 bloques, como les digo, chicos. Pues está bastante, pero bastante bien. que No digamos que está tan cheto, pero sí está bastante bien como para como para estar en tu mundo surbio al picando. Ahora sí, chicos. Pues pasemos con el martillo de Jade. Que tenemos por aquí. Y este martillo nos va, nos va a dar. Una durabilidad de 7, al igual que este, creo, si no me equivoco, eh, va a tener un daño de 8 también. Pero, pero, pero, pero, la profundidad es muy, pero que muy distinta a la otra. Por ejemplo, si yo pico aquí, que, estás al, que está al lado, va a picar un bloque más y va a durar más. La verdad es que me equivoqué ahí poniendo el 7, no sé por qué. Si este dura mucho más que el de Rubí, pues es, es evidente, ya que es de dejado. Perdón por ese error. Pero pues ya ustedes lo probarán también. Y van a ver que solo fue un pequeño error mío. Y pasando con el último de los martillos. Tenemos al de Cobalto. Un sucesor del Netherite. Que está bastante bien. Por eso es que es muy difícil encontrar este mineral. O sea, nos tantas veces. Y necesitaremos también 5. Porque ya van a ver más adelante cómo es el crafteo. Y si yo por ejemplo me pongo aquí. Y mino van a ver lo impresionante que es esteado. Pam. Aquí tenemos, chicos, pica, si no me equivoco, unos 14 bloques, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 bloques y está bastante bien porque el de Nadir Pica 14, 14 bloques y pues está bastante OP, está bastante bonito y una cosa es que también va a picar los ores, así que no se preocupen, los ores de diamante, los, los ores vanila. Por el momento no he podido hacer que, que pueda picar los, mis ores, o sea, los ores nuevos, porque eh, Porque una cosa es que los, los ores estos van a tener una condición para ser picados, y es que solo podrán ser picados, van a ser picados solo y exclusivamente si el jugador... Porta un pico de hierro hacia arriba Por ejemplo si usted tienes un pico de hierro Oro, diamante y netherite te va a servir Pero desde el pico de hierro si no lo tienes no podrás tener eh, pues el pico Por ejemplo si yo ahorita me paso a survival Como ven pues yo lo pico y me va a dar el, el bronce ore Pero si yo por ejemplo yo tengo por aquí un pico de, de piedra No me lo va a dar ya van a ver por qué Aquí está el pico. Y si yo por ejemplo pico el de rubí no me va a dar nada. Tampoco si pico el de jade no me va a dar nada. Y si pico el de cobalto peor. Solo y exclusivamente podrán ser picados con un pico de hierro chicos. Así que pues ahí es una condición para que, para que no tenga tanta facilidad crear los martillos. Y ahora pasemos por otra cosa también muy que muy importante. Si yo obtengo el ore... ¿Cómo, lo, lo ¿Cómo tengo el, lo que vendría siendo el ítem? Que vendría siendo pues lo que dropea el ore Pues tendremos que cocinarlo Pero no en cualquier horno, puede ser en el horno normal Si yo por ejemplo ahorita es cojo un poco de hierro Y meto el jade Como ven no se va a cocinar Ya que es solo y exclusivamente para que se cocine en el horno de fusión Si nosotros lo ponemos en el horno de fusión Ahí sí pues va a empezar a ascenderse y nos va a dar el jade Así va a ser con totalmente todos los ítems, los ítems que tenemos, o sea, los ores. Por ejemplo, si yo pongo también el rubí, como ven va a funcionar. Y si yo pongo todo el cobalto, pues también nos lo va a dar. Por ejemplo, ahí ya se está cocinando y nos va a dar el ítem. Si pongo el bronce, de igual manera. Así que, pues, eso también es otra condición. Eso es más solo para aclarar a la gente y que entienda. Para que no tengan dificultades al momento de craftearlo. Pues aquí ya tenemos el bronce. Y ahora sí pues pasemos con los crafteos en la mesa nueva. Bueno chicos pues para craftear la nueva mesa que tenemos por aquí. Vamos a necesitar troncos de madera. Madera de roble. Solo y exclusivamente va a ser con esta madera. Por ejemplo si yo por aquí saco la madera. A ver. Pound yo saco la madera por aquí. Y vamos a necesitar un poco uno de hierro. Por ejemplo vamos a poner aquí. Y tendrás que hacer este crafteo. Vamos a rodear la mesa de crafteo con troncos de roble. Y en el centro vamos a poner un lingote de hierro. Así nos daría la Hammer Table. Porque eh, les digo esto porque en la mesa de crafteo no sale, pues, eh, no sale el crafteo de la mesa. Eso es algo raro, no sé por qué. Pero sin embargo no sale. Aquí tenemos el Hammer Table Que lo podemos colocar al igual que lo podemos romper y llevárnoslo a cualquier lugar. Por ejemplo le lo pongo aquí y ya está. Ahora... Para craftear el palito, como ya les dije, necesitaremos también madera. Vamos a poner la madera así. No importa de... Ah, espérense, espérense. Tengo... Estoy mal. Es en esta mesa. Si yo pongo la madera de esta manera, nos va a dar el trunk stick. Si lo pongo de esta manera también, o sea, puede ponerlo en cualquier parte de la mesa de crafteo. Para que no se compliquen. Por ejemplo, aquí está. Y yo ya tengo 38. Ahora, vamos a pasar por el martillo de... De madera, vamos a craftearlo por aquí Que como ven aquí está, Wooden Hammer Lo crafteamos con troncos de roble y los palos Los nuevos palos que hay aquí Y nos daría el Wooden Hammer Ahora vamos a pasar con los demás que vendrán siendo el dado Adokin El de hierro que ya tenemos por aquí El de lingotes de oro, el de diamante, el de nedred, el de cuarzo, el de bronce, el de rubí, el de jade y el de cobalto Ponemos por aquí y vamos a empezar con el Stone Hammer también Vamos a pasar por aquí por el Iron, el Iron Hammer, que por aquí ya están viendo el crafteo. Tiene el de oro, que también es igual que el. Es igual que todos, pero es solo con oro. Tenemos el de diamante. Y también para craftear el de nether necesitamos un pico de diamante. Y poner uno de nether al lado. Es como en la mesa de herrería. De pero hasta ahorita no sé cómo añadir esa función. Así que va a estar en la mesa de crafteo. Tenemos el Netherite hammer. Y ahora vamos con el cuarzo, el, el quartz hammer, que es el martillo de cuarzo, que como ven, pues se hace con cuarzo, obviamente. Pensé en hacerlo con bloques de cuarzo, pero eso se añadirá en otras actualizaciones. Tenemos aquí el quartz hammer. Y ahora pasemos pues con los rubí, con los ores de, de Miadon. que vendrían siendo el bronce hammer, que se craftea pues, con los lingotes de bronce, son 5. 5 de rubí también, para ser el de rubí. 5 de. De jade para hacer el de jade. Y 5 de cobalto para hacer el de cobalto. Pronto, pronto sacaré una nueva actualización chicos. Así que no se desesperen. Y espero que también sea muy apoyado el lado. Entonces, aquí ya están todos los crafteos. Y ahora para despedir el video. Vamos a, voy a darles algunos, algunas cosas que se me olvidaron a través del video. Que, que son por ejemplo, que el palo, el trunk stick. Sirve como combustible también. Si yo lo pongo aquí, va a servir como combustible. Y si yo pongo... ¿Qué sé yo? Mm, Déjenme saco por aquí... Digamos que yo pongo madera. Ah, no, espérense, esto no es aquí. Si yo, por ejemplo, pongo madera, va a cocinarla. Sirve como combustible, pero tampoco es que sea muy eficiente. Vamos a necesitar dos palitos para que cocine un bloque, un ore o lo que sea. Como ven, si sí funciona. Y si yo pongo otros dos... Pues ahí va, va a empezar a cocinar el, la madera Esto es un pequeño dato, pues para los que quieran saber Que pues lo añadí, más que nada porque el palo normal, el palo de Minecraft Vanilla También sirve como combustible, así que pues quería añadir esa función Otra cosa también es que los martillos se pueden equipar en la mano, en la mano izquierda Así igual como los de Jade y de todos los martillos se pueden equipar y pues la verdad es que pronto le también le añadiré una animación ya que así se ven un poco extraños. Pero si nosotros estamos en tercera persona se van a ver normales. A ver, ahora sí chicos. Pues eso sería prácticamente todo lo de addon. Ya tienen el carteo de las mesas. Y también otra cosa. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar. Es que la generación, como ven, pues ahí se está generando. Para que vean que sí se generan, pues aquí está... La generación de cada ore es desde la capa 0 hasta la capa 56. En este caso nos encontramos en la capa 19 y si nosotros subimos hasta la capa 56, que es hasta donde ya no se generan los ores, pues ya no se van a generar. Como ven hasta ahí ya está, que es en la capa 46 donde está el bronce, pero si ya subimos más acá ya no van a ver. Por eso tendrán que bajar a las minas, porque luego me van a decir que no los encuentran o algo así. Entonces tienen que buscarlos bien para para poder encontrar a los chicos. Ahora sí, chicos, pues eso sería prácticamente todo, así que pasemos con la despedida, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante el video del día de hoy. Espero que si tienen algún bug o alguna duda, pues lo pongan en la caja de comentarios, yo estaré leyendo y contestando como siempre. Y el link de descarga lo tendrán en la descripción Y si ustedes quieren el link sin acortadores Pues lo van a tener en la caja de comentarios Si es que han llegado hasta esta parte del video Así que pues solo eso será Espero que les hayan gustado eh, Si tienen alguna idea para algún martillo Pues también pueden dejármela en la caja de comentarios Para añadirlos en próximas actualizaciones eh, Si tienen también eh, pues, Si ustedes saben programar y quieren ayudar Pues escríbanme yo estaré leyendo y a ver si podemos hacer una colaboración o algo así. Pero bueno, pues este video ya como saben es solo para explicar algunas cositas del addon. Y pues espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. chao chao